Bienvenidas y bienvenidos a Despertar Cósmico. Un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy me acompaña Kat Donohue a quien estoy súper contenta de recibir aquí en este Despertar Cósmico y me encanta poder entrevistar a una gran entrevistadora. <risa> no, contrario, Brenda, gracias por tenerte. Muchas gracias, Kat. Pues bienvenida a este Despertar Cósmico. En este lugar queremos explorar todas nuestras diferencias, nuestras experiencias para poder aprender unos de los otros y poder despertar en conjunto, en sociedad, en comunidad. ¿Quién eres ¿Qué haces aquí en nuestro país? ¿Qué estás realizando con tu trabajo? Y bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito más a toda la labor que has realizado. Cuéntanos de dónde vienes. Va perfecto, pues yo soy Cat Donahue, eh, soy Caitlin, o sea, Cat Donahue, Caitlin Donahue, como tú quieres. Soy una periodista cultural y soy originaria de San Francisco, California, que es otra cuña de cultura canábica mundial. Eh, vine aquí hace siete años uh -huh. y, eh, y me dedico más que nada a escribir de la cultura y política de las drogas. Es algo que eh, he estado haciendo hace más que una década. Uh -huh. o sea, empecé en California durante la época de la marihuana medicinal. Eh, vine a México y ahora estoy básicamente documentando ¿no? la cultura canábica y la cultura de drogas aquí durante los tiempos de prohibición. Eh, tengo una, un show de radio dedicado al tema, uh -huh. en Radio Nopal, se llama Crónica, eh, es un show de entrevistas, igual como este gran show, eh, ¿Y qué más hago? Escribo para medios, o sea, he escrito para High Times, uh -huh. escribo ahora para un sitio de marihuana gringo que se llama Mary Jane y también tengo, eh, como tienes aquí en la mesita, <risa> mi primer libro que no se trata de drogas, que es más bien un libro sobre las mujeres en política que escribí para chiques adolescentes. Entonces Me se llama She Represents. Es básicamente un entro a lo que hago yo. Muy bien. ¿Y qué te trajo a México, Kat? ¿Por qué decidiste venir a cubrir todas estas áreas que creo que justo en nuestro periodismo mexicano pues siempre es como muy trivial hablar de drogas, hablar de sexo y como toda la cultura que hay detrás? ¿Qué te hizo moverte a la Ciudad de México a continuar con esta tarea? Claro. Bueno, empezando, yo empecé a... Eh, mi carrera periodística en un periódico alternativo de San Francisco que se llama San Francisco Bay Guardian. Era uno de un periódico semanal que siempre estaba en todas las esquinas de la, de la calle y tenía como... 45 años de ser como un fuente de información, de contracultura, de políticas progresivas de, de San Francisco. Y allí empecé mi primer columna de marihuana que se llama Herbwise. Uh -huh. eh, en algún momento me fui del periódico y yo estaba buscando pues ampliar mis horizontes, ¿no? Como salirme de San Francisco y quería ir a un lugar donde eh, yo realmente podría contribuir al discurso cultural uh -huh. con mi periodismo. Estaba pensando en Nueva York, pero luego visité a la Ciudad de México y me di uh -huh. cuenta de que esta fue una ciudad que está como igual de distancia a San Francisco, más uh -huh. o menos, que Nueva York, pero Nadie en los Estados Unidos, especialmente en este momento, estaban hablando de México uh -huh. de un nivel cultural, de un nivel que, que, que salta de esos narrativos que, a cuales estamos acostumbrados sí. en los Estados Unidos, de inmigración, sí. eh, de los narcos, de cosas uh -huh. así. Entonces, yo mi meta fue eh, venir a México y empezar a escribir del legado cultural riquísimo que tiene este país, que tiene especialmente esta ciudad. Uh -huh. um, y para mí, escribir de las drogas eh, es una manera más bien de, de aprender sobre la sociedad en general. Uh -huh. eh, yo no escribo de la marihuana porque soy pacheca, aunque soy pacheca. <risa> para mí no es un tema solamente de consumo personal. O sea, para mí eh, la prohibición, las leyes que ponemos sobre las sustancias... Eh, el tipo de mercamientos que aceptamos, o sea, uh -huh. este dice muchos de nosotros son como sociedad, entonces para mí fue muy importante estar escribiendo de estos temas uh -huh. desde este lado de, front, de la frontera, o sea, claro. para lectores de los Estados Unidos, pero también para lectores aquí en México, porque como bien sabes, pues está un poquito limitado lo que cubren los medios <ríe> como más mainstream, entonces, uh -huh. Pues ahora tengo, hace un año empecé Crónica, mi, mi show de radio, uh -huh. es mi primer proyecto en español, 100%, uh -huh. y, y nada, me encanta tener como esas conversaciones canábicas que podemos como abrir la información canábica al público mexicano como tomando como nuestro eh, punto de partida, uh -huh. eh, punto de salida, eh, un punto un poquito más diferente, un poquito más educado sobre esas drogas, un, uh -huh. algo un poquito más allá que el, la estigma que desafortunadamente todavía vemos en muchas eh, publicaciones más mainstream cuando hablan de las drogas. Exacto, y justo uh -huh. creo que este enfoque que tú le has logrado dar a estos temas, pues claro que te cambia la conversación bien. Dices, pues no tenemos todavía como un periodismo que le dé... La vuelta al tema de las drogas, ¿no? Como dices, siempre nos enfocamos en el narco y las muertes y la guerra de drogas y demás. Que son también, importantes también, obviamente. No, por supuesto, Ajá. pero el entendimiento de qué es lo que hay detrás de todo eso, no el por qué está sucediendo estos cambios sociales o culturales, pues sí, normalmente luego la gente como que se queda en lo de hasta arriba y no profundizamos quizás tanto. Entonces, esta, esta forma de periodismo a mí se me hace súper relevante y gracias por venir a poner el ejemplo no, y que de claro. verdad pues empiezan a ver más... Eh, pues más puntos de vista al respecto sí. ¿no? y ahorita con Crónica, ¿cuántos años tienes con Crónica? ¿Has tenido oportunidad de entrevistar desde personas que hacen corridos de cannabis hasta diputadas, en fin, hasta de verdad, ha ampliado tanto tu oferta de entrevistas. <ríe> ¿Qué grandes experiencias estás teniendo? ¿Cuántos años lleva haciendo eh, este Crónica? Crónica lleva solamente un año. Lo oh. empecé en pandemia. Uh -huh. eh, me encanta hacer este tipo de trabajo en México específicamente uh -huh. porque estamos en un país que tiene una historia eh, alrededor de la marihuana y las otras drogas súper relevante, y súper relevante no solamente para México, pero para el resto del mundo, ¿no? Claro. Eh, nosotros acabamos de hacer... Hice un par de episodios recientemente sobre una figura histórica uh -huh. que se llama Dr. Leopoldo Salazar. Sí. Y su cuento es muy, es muy importante porque hay mucha gente que dicen que ah, México debe de prestar atención al modelo que está poniendo Uruguay. Sí. O a los Estados Unidos en términos de la descriminalización sí. y legalización de drogas. Pues no, no hay por qué ver a estos otros países porque México mismo tiene una historia muy grande de la descriminalización, de la reducción de daños, o sea, de cambiar este tipo de relación. El doctor, uh -huh. en el año 1940, el presidente de Lázaro Cárdenas legalizó todas las drogas por las investigaciones que había estado uh -huh. haciendo este, el este doctor dice, Salazar, entonces construyó un sistema de dispensarios legales. Aquí en la Ciudad de México, donde todos los, los adictos, los consumidores de drogas, podían ir para su dosis que le de, dieron doctores del gobierno de, de morfina, de heroína, o sea, y luego tuvieron que terminar ese experimento después de seis meses, no porque no estaba funcionando, no porque cosas estaban pasando en México para impedirlo, pero porque los Estados Unidos, Harry uh -huh. Ansinger, que era como el zar antidroga de este momento, eh, inició eh, una correspondencia diciendo que iban a dejar de importar farmacéuticos a México mm. si no eh, eh, pusieron fin a este... Eh, Experimentación con la legalización. Entonces, bueno, X, creo que es súper importante reconocer que lo que pasa en México, sí. o sea, este es, es de primera importancia cuando estamos hablando de, de marihuana. Entonces, sí, hemos tenido senadores, hemos tenido músicos. Uh -huh. eh, mi amiga Eli Quintero de uh -huh. Culiacán, Sinaloa, que canta corridos, estaba hablando del de rol que juega la mota en sí. su comunidad allí en Culiacán. Eh, hemos tenido cultivadores, activistas, negoci negocieras, ¿sabes? Mm -hmm. Hoy tenemos las, eh, las for 420, que son unas mujeres que, sí. que, que manejan como una comunidad de micronegocios aquí en, en México. Entonces, pues sí, para mí, Crónica es un eh, proyecto súper emocionante. Es mi bebé. Jueves a las 8, en Radio Nopal, si quieren verlo, pues, me encanta. invitades. Me encanta. <ríe> pues, qué grandes experiencias has tenido en Crónica. ¿Cuál ha sido esta entrevista o este momento como cúspide o una entrevista que ha sido como la más retadora? Um, una entrevista que me ha sorprendido mucho uh -huh. uh, era con una mujer que se llama Margarita García que es eh, una mamá, una de esas mamás luchadoras que realmente han impulsado el, el movimiento de legalización en todo el mundo, no solamente sí. en México. Las mamás de los niños enfermos que realmente necesitan el cannabis para tratar con sus síntomas de epilepsia, de otras condiciones médicas súper fuertes, uh -huh. eh, pues ella ha sido instrumental aquí en México, en, en explicar a políticos, en explicar al público por qué la marihuana medicinal está tan importante. Y eh, yo entrevisté a ella justo después de que salió um, este enero las primeras regulaciones sobre la marihuana medicinal en sí. México. Eh, y ella me contó todo su, su viaje, cómo ha trabajado y, y con, junto con su familia para cambiar estas leyes. Y lo que bien me sorprendió eh, fue que ella dijo que estas regulaciones que por fin salieron, que supuestamente de estuvimos años, celebrando en este episodio del show, realmente no legalizaron el tratamiento de es su correcto. hijo, uh -huh. porque eran tan específicos, eran tan limitados a ciertos productos, a ciertas cantidades de, de diferentes cannabinoides, que el tratamiento de su hijo, de la mamá activista que estaba impulsando todo este cambio, no estaba cubierto. Sí. Entonces fue una lección grande para mí, que nosotros tenemos que estar... Eh, empujando para la legalización, empujando para la des, discriminalización, de pero más bien es qué tipo de discriminalización queremos, sí, exacto. qué tipo de legalización queremos. Y hay que estar muy atentos porque realmente... Eh, hay una tendencia en el mundo ahora que sí. estamos creando leyes sobre drogas que benefician mucho más las compañías farmacéuticas uh -huh. que los consumidores sí, y aquí en México no legalizaron el uso medicinal de la, de la planta, ¿no? O sea, sí. ni, de, ni de cultivar sus propias plantas, uh -huh. ni de hacer sus propias tinturas Solamente se legalizaron ciertos productos farmacéuticos que realmente están muy afuera del alcance de muchas familias mexicanas. Sí. Entonces, pues en esta entrevista me quedé así como, ¡Hoo! hay mucho trabajo para me hacer. hacer. Ajá, eres, esto era uno. Hemos tenido otros momentos más divertidos, pero era como un momento que quedó que conmigo. Sí, claro, y uh -huh. es como dices, es una cachetada de realidad, ¿no? Que muy. muchas veces pensamos que ya tenemos algo, ya hemos construido, pero no sabemos en realidad si eso beneficia a todos los que lo necesitan. Exactamente. Está muy cañón, pero uh -huh. también creo que con el trabajo que tú estás haciendo aquí en México, que al mismo tiempo trasladas nuestras historias a medios internacionales, pues también nos habla de el poder que tenemos como humanos de poder expandir nuestras necesidades, las situaciones que estamos viviendo. Lo vemos mucho con el feminismo, ¿no? Y tú creo, creo que tú lo estás haciendo justo, pues llevando estas historias a High Times o a Mary Jane, este medio de comunicación que es de Snoop Dogg, que aquí nosotros vemos esos <ríe> medios como, ¡oh, wow, ¿no? O sea, un día tendremos esos medios de comunicación en México, ¿no? Pero, pero, sí, pero, pero qué orgullo que estás pudiendo llevar estas historias fuera de la frontera. Cuéntanos cómo es tu participación en estos medios de comunicación y pues todo este efecto que podemos tener al llevar estas historias de diferentes países. Alrededor del mundo. Sí, pues, primero que nada, gracias por tus palabras bonitas. <risa> eh, estoy muy agradecida que, que los mexicanos eh, eh, ven lo que hago como algo importante, y uh -huh. ¿no? Como eh, llevar esos cuentos sobre lo que está pasando en la marihuana, en otras drogas, a los Estados Unidos. Realmente, hablando francamente, lo hago no solamente... No, yo, yo no lo hago para México, lo hago para mis... mis queridas gringues, que nosotros crecimos no sabiendo nada de otros países, pensando sí. que somos una isla en el mundo, etcétera, etcétera. Pero cuando viene a muchos asuntos, bueno, cuando viene a todos los asuntos, no es así, especialmente en las drogas. Sí. O sea, yo acabo de irme a San Francisco y mucha gente ahí en California me dijeron, ah, qué bueno que legalizaron las drogas en México. What? ¿Qué? Qué bueno que ]iendo? legalizaron el cannabis. Y yo como, pero no era esto. Sí. Y hay mucho, o sea, hay una falta de información enorme mm -hmm. ahí que está triste porque para muchos, muchos años la economía de drogas de los Estados Unidos y México ha sido la misma economía. O sea, nosotros, o sea, hablando solamente de la marihuana, para muchas décadas, nosotros estuvimos comprando nuestra mota de México. Claro. O sea, el Alcapulco Gold, uh -huh. la sin semilla. O sea, esas cosas eran leyenda en California. Y hasta hoy. La cultivación, la industria de, de la agricultura de cannabis depende en mucha parte a inmigrantes mexicanos que vienen todos los años, se llaman los uh -huh. eh, que vienen a California a, a, a dar su labor, a dar su conocimiento, a, a conseguir que California tiene como cose cosechas ricas de la mota, entonces sí, para mí es una pena y es una vergüenza realmente que los gringos creen que está bien que no saben qué pasa en las drogas en México uh -huh. o en el resto del mundo, está todo muy entrelazado, entonces pues Parte de mi trabajo es comunicar esto a mis editores, o sea, uh -huh. comunicar las razones para que los gringos deben de importar lo que pasa afuera de nuestras fronteras, ¿no? Claro. Y no te voy a decir que es un trabajo muy fácil, no. porque... <risa> estoy segura. <que> no es. <risa> Pero lo que, en que lo que es, he estado enfocando recientemente en términos de esta parte de mi chamba es buscar los episodios, más que nada, históricos, en que los Estados Unidos ha intervenido en lo que pasa con las drogas en, afuera del país, ¿no? Que esta es una muestra clara de, de lo que pasa con la descriminalización de México, igual como este cuento que acaba de decir de, del doctor Salazar, Ajá, ¿no? Sí. O sea, este es un cuento de, de intervencionismo gringo, ¿no? Claro. Entonces, no podemos decir que la prohibición de la marihuana aquí en México no se toca a los gringos, o sea, al contrario, era idea nuestra. Uh -huh. Entonces, bueno, yo voy buscando este tipo de conexiones muy claras para que los gringos puedan entender que, que no está bien, que creen que la marihuana ya está legal en México. <risa> Entonces, sí, voy buscando esto. He tenido la suerte de tener unos editores eh, que creen en mí, uh -huh. o sea, mi, mi editora de, de Mary Jane, que como bien dices, es cofundado por Snoop Dogg. Uh -huh. no el tío Snoop Dogg, el tío Snoop, eh, <risa> mi editora allí, Mary Carrión. Uh -huh. eh, ella me ha apoyado mucho en esto y eh, me ha ayudado a promocionar esos cuentos de México que estoy tratando de, de compartir con el público ella. Me encanta, me encanta. Y estoy segura que todo eso que estás haciendo va a tener una respuesta. Estoy segura. Creo que justo todo lo que hacemos nosotros de forma individual, sea pequeño o sea grande, todo es importante. Absolutamente todo y todo es muy valioso, así que tengo fe, esperanza de que todo lo que estamos haciendo desde nuestras trincheras pues va a tener un fruto, ¿no? sea pronto o sea tardío, pero bueno, sí. va, vamos construyendo poco a poquito. No, no, con toda la razón y estoy encontrando las, las conexiones porque sí hay bastante entre claro. los dos países, es la uh -huh. frontera más viajado, más Por cruzado respuesta. en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo, eh, acabo de empezar un series sobre California en crónica. Okay. Acabo de hacer un episodio con un grupo que se llama okay. Bay Area Latino Cannabis Alliance o la Alianza de Latinos canábicos en la área Bajía de, de San Francisco. Uh -huh. Y este es un grupo de gente con raíces latinas, ¿no? Que, que buscan promover la participación de ellos en la industria. Sí. Y ellos estaban súper emocionados de, de salir en un radio mexicano, ¿no? De uh -huh. empezar a crear estos lazos entre la comunidad canábica aquí y allá. Porque sí, como tienen... Tienen los mismos, muchos asuntos en común, la verdad. Entonces, ahí vamos, prenda. Y hablando en este sentido del periodismo, sobre todo este periodismo canábico, uh -huh. bajo tu perspectiva y lo que has logrado ver entre dos mundos tan iguales y tan unidos, pero tan diferentes, uh -huh. no y con evoluciones diferentes en materia de legalización, sí. ¿tú qué crees que estemos todavía aquí en México como... ¿Qué es lo que nos hace falta en el periodismo mexicano referente a cannabis, referente a drogas? Ajá, claro. Uh, eh, pues yo creo que lo que hace falta es eh, realmente considerar de dónde viene el estigma canábico, porque creo que este estigma que tiene la planta en, en México, de que sea ligado a la criminalidad, a la violencia, a estas cosas, o sea, esos son estereotipos, uh -huh. pero la realidad es que la planta sí ha sido ligada a la criminalidad de México, sí claro. ha sido ligado con la violencia en México por eh, la respuesta del gobierno federal hacia eh, uh -huh. los narcos y cosas así, entonces sí es como darnos en cuenta de que estamos tratando, o sea, no es una, sí es una ignorancia pensar que la que fumar la marihuana te va a poner loco y así. <risa> Eso sí es una ignorancia, pero es una ignorancia que está basada en muchas experiencias muy potentes que han tenido mucha gente en este, en este país. Claro. Entonces, sí es como... Yo creo que hablar de la guerra contra las drogas y las razones por qué surgió, uh -huh. eh, hablar del intervencionismo de los Estados Unidos, este tipo de, de cosas históricas, sí. sí hace falta mucho porque creo que esto va a ayudar a la gente a, a recontemplar sus actitudes que llevan hacia las plantas. Uh -huh. eh, en otras áreas, o sea, yo creo que educación sobre los beneficios de las plantas. Uh -huh. este está súper importante, pero no solamente es una responsabilidad de los medios, claro. porque la educación canábica tiene que extender también a, o, o sea, a los doctores, por favor. Sí, sí, por favor, que las universidades de medicina sí. prioritas, priorizan eh, enseñar sobre estas plantas, enseñar sí. sobre todas las plantas de poder realmente, ¿no? O sea, estamos... Hablando de un país que no solamente tiene una historia con México, pero también con muchas plantas en, endogénicas. Endógenas. En no. Bueno, sí, endógenas. Endógenas, exactamente, o sea, el peyote, los hongos, yo no tengo que contarles a la gente que está viendo este programa, porque todos saben que esos sí, claro. drogas súper poderosas, o sea, son de México, sí. son de acá. Es correcto. Ajá, entonces sí, o sea, la cuestión de la educación tiene que ir mucho más allá que los periódicos y la televisión, aunque estoy muy agradecido al trabajo de ustedes, por ejemplo, con Tiempo de cada vez tu programa que está en la televisión abierta, eh, tiene que ir, a, o sea, para a las papás, o sea, claro. en, en donde hay educación pública tenemos que meter cannabis en muchos de esos programas, básicamente. Sí, claro, todavía mm. recuerdo en alguna sesión que se hizo en el Senado mm. ya hace, no sé, año y medio antes de la pandemia, no más, bueno, ya como dos años, <ríe> que estábamos justo pues trabajando en conjunto en diferentes conversatorios, y pues una de las grandes preguntas que surgieron ahí fue, supongamos que tenemos una ley, ¿no? O sea, supongamos que vamos a avanzar en esto y va a haber un reglamento, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer también nuestro gobierno mm. para educar? Exacto. Y más que venimos de todas estas campañas de nuestro amado presidente, <risa> que es... Completamente antidrogas, ¿no? Claro. Y estamos hablando también hasta de un doble discurso, mientras está trabajando en las cámaras, trabajar por una ley y por una legalización, seguimos viendo carteleras y vallas y comerciales que nos dicen, "vino a las drogas y te van a romper la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, justo esta parte de la educación hacia el, toda la población pues tiene que estar sí o sí. Sí, claro que sí, porque estamos viendo que el atraso con la legalización sí tiene que ver con la falta de educación, uh -huh. porque pues la teoría de que no lograron avanzar esta legislación en las últimas sesiones legislativas sí. era porque la morena no quería ser el partido de la legalización porque 60% de los mexicanos están apuesto a, a la legalización y tuvimos sí. pues las elecciones eh, legislativas justo después de que cerró las sesiones uh -huh. en, en, en junio. Sí, Entonces pues en vez de estar sí, lanzando en contra, diciendo o sea, el presidente el año pasado dijo que el consumo de dro la mayoría de las víctimas de asesino en este país... Eh, eran consumidores de drogas. O sea, en vez de decir, estar diciendo esas cosas que no están fundando en ningún hecho, en pues, tal vez podemos ponernos a, a lanzar campañas de educación, ¿no? Para cambiar uh -huh. un poquito estas estadísticas, estas encuestas que nos están contando que la gran mayoría de los mexicanos todavía no entienden el propósito de la legalización. Exactamente. Uh -huh. Sí, como que no, se quedan con esta idea nada más del... Pacheco que no funciona, no es productivo y demás, pero pues no terminan de entender todo lo que hay detrás de esta planta, ¿no? Claro. Y bueno, igual, desde, empezando desde nuestros senadores y diputados, que pues no todos son expertos en la materia, ¿no? Y también lo vimos en las, en las últimas transmisiones de las votaciones que hubieron. Entonces, sí, es bastante complejo, pero bueno, seguimos por este buen camino, ¿no? Y, y, y creo que también, pues, de nuestro, de nuestro lado y nuestras trincheras, pues está... Quizás hayan personas ya muy adultas que sean muy difíciles de convencer, ¿no? De que cambien su perspectiva, pero cuando hablamos de las juventudes, pues es otro tema, y mm. más porque creo que las nuevas generaciones, pues ya no se quedan con las ideas de antes, ¿no? Se preguntan más, tienen más acceso a la información, no es tan fácil convencerlos de algo, ¿no? Mm -hmm. Buscan la verdad, y creo que esta búsqueda de verdades, pues también va a permear esta nueva ola de jóvenes que, pues, ya no se van a creer lo mismo que nos creímos nosotros, que son cosas de hace 100 años, uh -huh. ¿no? De estos 100 años de la prohibición. Uh -huh. y, esta, y esta comunicación que tenemos con los jóvenes, pues tú también la demuestras justo con tu libro de She Represents, uh -huh. que como dices ya, desviándonos de un poquito del tema de las drogas, pues yeah. tú también abordas más temas, uh -huh. y entre ellos, pues hiciste este hermoso libro. Cuéntanos un poco de él, porfa. Claro, claro. Uh, pues a ver... O sea, yo realmente no soy una escritora que se enfoca uh, mucho en la política electoral. O sea, yo creo que el cambio social, el cambio política, va, va viene entre elecciones, ¿no? O sea, sí. un figura específica no va a cambiar el mundo. Um, pero a pasar de esto, nuestros uh -huh. representantes políticas sí hablan mucho de nosotros, a cierto grado sí nos representan, ¿no? Claro. Y, y de, de diferentes maneras nos representan en las sesiones del Senado votando literalmente por parte de nosotros también. Uh -huh. Pero de cierta forma, o sea, la gente que, que, que suben a ser nuestros líderes, eh, muchas veces representan la sociedad de, de que vienen, eh, representan el sistema eh, educativo de donde vienen, o sea, representan eh, las familias que les crecen, eh, eh, el pueblo, el estado de donde vienen. Entonces, eh, hablando de los representativos políticas, podemos aprender un poquito más de nosotros mismos. Básicamente, sí. este es el propósito de She Represents. She Represents es un libro que está compuesto de 44 mini biografías uh -huh. de líderes políticas mujeres de todo el mundo, o sea, muchos son de los Estados Unidos porque fue publicado allí, pero también tenemos, eh, tenemos gente de México, tenemos a Tatiana uh -huh. Coutier, eh, una mujer que, que, entre muchas otras, cosas, eh, manejaba eh, la campaña de AMLO, la primera campaña de AMLO era una de las personas que estaba como, formulando su, sus mensajes, uh -huh. su identidad visual, entonces eh, hablando de ella, como ella representa como este momento raro, ella viene de una familia más conservador de, de, de Culiacán, eh, pero ha llegado a ser parte de Morena, entonces como su cuento habla mucho a las alianzas a veces sorprendentes que estamos viendo entre la política mexicana. Eh, pero sí, es como una vista para los adolescentes sí. eh, a, a, a cómo se ven las líderes mujeres en el mundo, ¿no? Eh, porque investigando este libro me mm -hmm. di cuenta de que no hay una forma única para la mujer en la política. O sea, sería muy ignorante pensar que todas las mujeres piensan que hacen pro-aborto, por ejemplo, sí. o, o que son feministas, o sea, hay muchas mujeres que, que interpretan su rol de mujer en la política de maneras muy diversas. Sí. Entonces, pues, esta es Shipper Represents está dibujado e ilustrado por una artista increíble que se llama Brianna Errington de Filadelfia eh, y hizo unos, o sea, está en puro color, como... Está súper bonito. Ajá, ¿no? sí, tienen estos retratos muy bellos de todas las mujeres que están allí. Y, y vas a encontrar, si lo leyes, que no es como un libro que busca como eh, crear fangirls políticos, Ajá. ¿no? Porque todas sus biografías demuestran como, bueno, las cosas chidas que han hecho de esas mujeres, pero también las cosas culeras que han hecho. Claro. No, porque <ríe> muchos es que muy... es ver la realidad uh -huh. no y dejar de romantizar todo lo que hacemos. Absolutamente, o sea, una mujer que está en el libro que yo creo que encapsula mucho de esos, de esos tipos de contrastes, uh -huh. eh, es, es alguien que ha salido mucho en las noticias de, de, de México recientemente. Okay. Eh, la vicepresidenta de de, de eh, los Estados Unidos, sí. Kamala, Kamala Harris. Uh -huh. ¿Dónde está? Aquí está ella. O sea, Kamala es también de la área Bahía de San Francisco, entonces es como, pues, o sea, tenemos esto en común. Claro. Y es una mujer negra, tiene raíces asiáticos también, uh -huh. eh, y viene de una familia de inmigrantes, pero sus policías en términos de, pues, de inmigración, de trabajo sexual a veces de la marihuana, uh -huh. eh, no siempre han sido lo que tú esperarías de una mujer de color que está claro. representando pues un país, un parte muy progresista de, de la baja. Y acabamos de ver eh, cuando estábamos grabando esto, este mismo semana ella estaba en México y Guatemala y se fue a Guatemala y dijo cosas súper heavy sobre... Como los inmigrantes no ya no deben de venir a los Estados Unidos. Mm -hmm. like, don't come. Right? Sí. Don't sí. come. Don't Qué come. Ajá. Entonces, es como, viendo a estas mujeres, no no porque, o sea, creo que es muy fácil ver un libro así y pensar que este es como un libro de Girl Power, ¿sabes? Ajá. Como, uh, oh, Girl Power, ¿quién es tu favorito? ¿sabes? Claro. No es esto. O sea, yo realmente estoy muy firmo que los politica, las políticas no son celebridades, ¿sabes? 100%. No son estrellas de película, o sea, cálmate mucho, aunque sea que hay uno que te gusta mucho, aquí en la portada ves Alexandria casio Cortés, que es una mujer que yo admiro mucho, es sí. una legisladora de Nueva York, um, pero es muy importante tomar en cuenta que todos los políticos lo van a cagar en algún momento. Claro. Entonces es importante estudiarlas, saber de dónde vienen, uh -huh. pero no caer en este trap de ser so, como su fan número uno, de estar llevando su playera y cosas así. Sí, claro. Así. Ajá. Entonces espero que este libro ayuda a nuestras chicas. Uh -huh. a la próxima generación, hacer crítica, a, a ser educadas, pero también ser críticas sobre ese proceso. Exactamente, uh -huh. sí, me encanta y es una súper herramienta. Y creo que ahorita justo comentamos algo que es bastante importante y que creo que ahorita en estas épocas que estamos viviendo, eh, lo que se está haciendo a nivel de feminismo en México, pues también se presta a poder justo entender las diferencias que existen entre grupos feministas, ideales y demás. En alguna ocasión platicamos justo de nuestra experiencia en la marcha feminista, ¿no? Sí. Y creo que, pues, justo nos ha todavía como costado trabajo lograr entender que existimos personas que pensamos diferente y que no es una obligación que todas estemos... En el mismo canal, con el mismo chip y los mismos ideales. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu perspectiva justo en estos últimos años que has estado aquí en México acerca del feminismo y sobre todo, en específico, hablando del feminismo canábico? Ajá, claro. Pues yo me siento muy con mucha suerte que me tocó vivir en México durante una época en que la, el feminismo... Ha, ha, ha sido tan poderoso que ha salido tanto que ha sido tan visible obviamente este es debido a un gran problema de violencia contra las mujeres eh, en, en, en este país o sea, no, no creo que las razones para esto son tan, tan lindas pero sí. la cosa es que Sí, hemos visto muchísimo más organización entre, entre las mujeres, entre la, la gente no binaria uh -huh. eh, en los últimos años. Eh, y creo que, ajá, en, en el cannabis también se vale mucho este perspectivo que está basado en el género. O sea,. Nuestra amiga Polita Pepper, que creo que también va a salir en este programa. Sí. Eh, ella me ha enseñado mucho sobre los efectos basados en el género que ha tenido sí. la guerra contra las drogas, como las mujeres... Muchas veces están usados como los trabajadores de, de la industria ilícita más visibles, justamente porque la policía supuestamente no molesta tanto a las mujeres. Pero la cosa es que muchas veces estos son los puestos más peligrosos de, de, uh -huh. de, de los carteles de, de industria sin esencia de las drogas. Las mujeres son usadas como mulas para, para llevar drogas de un país al otro, a veces en su, en su persona, ¿no? Ese es un trabajo bastante peligroso, entonces, pues, sí, eh, okay. el feminismo canábico, eh, pensar en cómo la prohibición afecta a las mujeres, y cómo la legalización va a afectar a las mujeres, porque creo que tanto en México como estamos tratando de as asegurar que las comunidades indígenas que tradicionalmente han estado usando básicamente a, a crecer marihuana eh, hace generaciones, que, que ellas tienen oportunidades en la industria legal, creo que también se vale eh, buscar esas oportunidades para las mujeres que, que muchas veces son olvidados cuando viene al ámbito laboral, ¿no? o sí. sea, durante esta pandemia hemos visto que le, son las mujeres que han perdido más sus trabajos, cosas así entonces yo he estado muy feliz de ver que mientras supuestamente acercamos a la legalización y se, se, se baja un poquito este estigma contra la planta uh -huh. muchas más mujeres y muchas más personas, cualquier persona que no sea un hombre cis eh, han, han sentido empoderade para levantar su voz y para hacer, empezar a, a asumir su, su puesto como líder en este, en este movimiento, en esta industria, lo que tú quieres eh, poner. Eh, pero creo que también se vale, aunque yo estoy muy emocionada para, o sea, yes, grow Power, todo, o sea, en Crónica... Casi sin querer en Crónica, en Crónica ha cambiado un programa de mayormente mujeres. 100%. Eh, creo que es importante como sí. destacar esas voces, uh -huh. igual como tú, ya sé. Y, eh, pero también creo que justo como buscamos saber qué tipo de legalización vamos a tener, tenemos que prestar atención en qué tipo de feminismo que vamos a tener. Sí, porque correcta. hay un peligro grande que un feminismo, el feminismo, el movimiento este, sea co coaptado pues por las mujeres blancas privilegiadas, que, que, solo, o sea, que los beneficios que buscan solo va a tocar como la clase alta de mujeres, sí. no queremos esto. Uh -huh. eh, también creo que hay un problema espantoso en el feminismo mexicano, que justamente mientras estamos viendo que las voces de los feministas en su volumen más alto de todo el tiempo, estamos viendo una ola creciente de transfobia de, dentro del feminismo mexicano, que busca excluir a las mujeres trans, que busca excluir a la, la gente no bienaria uh -huh. del feminismo, que uh -huh. es una pena porque sí. esas son las personas que son más perseguidas por el machismo. Es o sea, correcto. no, es que hay un problema enorme, no solamente en México, pero en el mundo, de, de asesinatos de las mujeres uh -huh. trans, especialmente porque en este país hay muy pocas oportuni oportunidades laborales aparte del trabajo sexual para sí. ellas que es un trabajo que te deja expuesta a mucho tipo de, de violencias, uh -huh. ¿no? Eh, y estamos viendo muchos feministas pensando que se puede formular un feminismo que excluye las mujeres más vulnerables. Uh -huh. No sé de dónde viene, la verdad, yo lo veo muy sospechoso de, de la nada. Todos los feministas más jóvenes están pensando así, o sea me da mucho miedo de que hay fuerzas de políticas conservadores que están promocionando este tipo de feminismo relimitado que busca, sí. que no busca, o sea, que no, que no amenaza las, las estructuras de poder, o sea, que está replicando el mismo tipo de discriminaciones como, bueno, este es uno Regresar <risa> al origen del problema, ¿no? es que, bueno, si no estamos... Oh, esas mujeres que eh, se llaman como TERFs, que, que son trans... Mm -hmm. exclu no sé cómo decirlo, eh, femis bueno, Trans Exclusionary Radical Feminist <ríe> que no son nada radicales o sea, para nada es un es nombre total eh, pero que ellas también buscan excluir muchas veces los trabajadores sexuales es como también, sí. entonces o sea como digo es un feminismo que sí es muy atractiva a los poderes actuales ¿no? porque Exacto. no busco cambiar casi nada Exactamente. Ajá. En términos del can el cannabis, el feminismo canábico, eh, desafortunadamente hay muchos grupos sí. que, que yo antes admiraba mucho, eh, pero que, son, que no incluyen las mujeres trans en su lucha. Sí. Eh, y no sé si es por... Eh, no sé, o sea, no sé si es por ignorancia o un mal, maldad, no sé, pero es muy importante para las feministas canábicas, todas las feministas, pero las feministas canábicas, que realmente estamos, no solamente hablando de, oye, ¿tú crees que las mujeres deben de tener derechos? Pero que estamos profundizando, pues, muchísimo más sí. en estas conversaciones. O sea, ¿qué tipo de feminismo quieres ver? ¿Qué tipo de cambio que quieres ver? Cuando tú, cuando tú hablas de nosotras o nosotres, ¿Quién está incluido en esto? Exacto. Y estoy muy, o sea, uno de los eh, figuras como ascendentes dentro del activismo canábico que, que yo apoyo mucho es una mujer que se llama Edan Salas, uh -huh. que está involucrada con Canativa, con la plataforma creativa, Canativa. Sí. Edan está creando una nueva plataforma que se llama Transcannabicas. Uh -huh. eh, y ella, o sea, yo lo veo imprescindible porque, pues, cuando excluimos a esas mujeres, no solamente estamos haciendo daño a ellas, uh -huh. estamos haciendo daño a, nosotras, a nosotros, no mames, claro. porque estamos como descapacitando nuestro movimiento que está en su auge. Entonces, pues, gracias por preguntarme sobre eso, porque sí. Sí, no, y es, y es que creo que es justo sumamente relevante y lo es para mí, porque uh -huh. a pesar de que, pues, creo que yo en mis últimos cinco años es uh -huh. cuando más he aprendido uh -huh. a, a, a ver ciertas situaciones que me hacen cambiar mis perspectivas del feminismo y demás. Yo no me considero una feminista 100% porque sigo aprendiendo mm. y aprendo todos los días. Pero creo que esta, esta respuesta de, de odio o de separación pues no va con mis ideales de lo que es el principio fundamental del feminismo, ¿no? Este espacio es para escucharnos y para aprendernos. aprender, no quiero cambiar la opinión de las personas, no me gusta generar conflictos, lo que sí me gusta generar es diálogo, claro. conversaciones, claro. Y, y este tipo de conversaciones son las que al menos a mí me alimentan mucho, porque me dan la capacidad para descubrir y verificar que lo que estoy haciendo es al, al bien al que yo quiero llegar. Sí, ¿sabes? claro. Entonces me encanta todo esto que estamos platicando, creo que es sumamente necesario y pues bueno, vamos todas y todes agarrados de la mano bajo el mismo camino y pues para mí es juntes, claro. no separadas, así que me encanta, me Super. encanta. Sí, y, y creo que es muy, Ajá. cuando pasó la marcha de 8M yo uh -huh. me enteré de mucho, de exclusión sí. de, de mujeres trans dentro de, de grupos canábicos fem, feministas y y creo que muchos de mis compañeras cis como no sabían cómo entrar en este diálogo. Cómo hablar sobre las debilidades que existen dentro de nuestro femini movimiento feminista. Justamente porque no quieren crear conflicto. Exacto. Y mi mensaje para <risa> nuestras compañeras que siguen pensando esto, es que les entiendo, pero por no decir nada, uh -huh. estas dejando eh, sí. seguir un conflicto terrible para tus amigas trans para tus hermanas ama trans o sea no mames si, si, si seguimos apoyando a este tipo de odio estamos poniendo en peligro eh, nuestras hermanas que, que nos siguen sí. o sea o sea estamos dejando abierta la posibilidad que ellas entren en una situación que, que, que podría ser incluso violenta, o sea, yo creo que tú también, o sea, no sé si tú también viste, pero yo vi mm -hmm. en la marcha feminista 8M, justamente cuando las hermanas estaban peleando con la sí. policía en el, en el muro enfrente del Palacio Nacional había unas morras que acercó la contingente trans y empezaron a decir que Tú no, no, eh, eh, pertenecen aquí la, la, la. y fue una metáfora para mí increíble, como triste. bebas, ¿ves? Que nos están echando gas lacrimógeno allí. Claro. ¿Lo ves? Sí. <risa> y tú estás preocupada por las compañeras trans acá. Exacto, entonces pues sí, nada. Es absurdo. Entiendo no querer en, entrar en conflicto, pero que sí ese es mensaje que, que, por favor, que pensamos que para muchos de nuestros compañeras no es una opción sí o no entrar en este conflicto. La conflicto están llegando a nosotros a, a ellas. Entonces, pues sí, vamos apoyando, vamos en solidaridad en ese sentido. Y saliéndonos un poquito del feminismo, aunque de ahí salió algo, un, un comentario bastante relevante, creo yo, el tema del de trabajo sexual, todo lo que tiene que ver con sexo, pues también es un tema súper, súper complejo, y tú además también estás cubriendo, te animas a puros temas súper controversiales, pero me encanta, me encanta todo el trabajo que has hecho, eh, porque también has retratado como algunas cuestiones eh, que tienen en, como referencia el ámbito sexual, ¿no? Uh -huh. Que también necesitamos empezar como a tener voz, ¿no? Un lugar para comunicar. Veo en tu página que tienes muchos escritos. Ahorita les dejamos los datos para que puedan eh, seguir todo el trabajo de cat Pero hiciste justo eh, un artículo que hablaba de los, ref de los refugiados, LGBTQ de Centroamérica. Uh -huh. ¿Qué grandes historias estás tú comentando y llevando al mundo para escuchar? Eh, toda esta parte de la sexualidad, eh, pues como decimos, es bastante complicado. Y adentrarte también como reportera a hablar de estos temas, pues supongo que de repente también te topas con pared y te topas con muchos estigmas de medios o espacios. Para hablar, ¿cómo ha sido este trayecto? Claro, o sea, sí, me tocó mucho en cosas como más tabú. Eh, es, es debido muy en parte de mi formación en la, en la prensa alternativa, ¿no? Sí. Y, y creo que eh, cuando hay una reacción súper fuerte a lo que estás haciendo, ahí sabes que vas bien. Sí, claro, no, o sea, ahí sabes que estás escribiendo, que... Que, que no está escrito, que no está publicado mucho en, en, en este mundo. Eh, yo vengo, o sea, San Francisco, en el momento en que yo empecé mi, mi carrera periodística, uh -huh. era un lugar donde había eh, mucha organización entre trabajadores sexuales y en, en la industria eh, pornográfica, BDSM, BDSM de king, eh, de de porno queer, de porno feminista, entonces yo sí tengo este base. Yo estaba eh, casi sorprendida cuando vine a México y me di cuenta de que el movimiento de trabajadores sexuales aquí es muchísimo más avanzado que en los Estados Unidos, o sea, aquí hay zonas de descriminalización de trabajo sexual, aquí hay programas de empleo eh, gubernamentales de, de, para trabajadores sexuales, obviamente no hay Suficiente recursos, siempre se necesita más, pero realmente hay que tomar en cuenta de que aquí en México eh, hay un avance en los derechos de los trabajadores sexuales, eh, súper importante, ¿no? Uh -huh. y, y creo que este es un tema que igual como el, la marihuana es un tema que, que toca más que los pachecos, lo que pasa con los trabajadores sexuales, eh, son asuntos que toca mucho más que ellas, ¿no? Tocan especialmente a todas las mujeres. O sea, sí. había una eh, activista de California eh, que era trabajadora sexual eh, que se llamó Margot St. James. Ella acabó de morir hace unas, unos años. Uh -huh. Y ella dijo que, eh, eh, que la trabajadora sexual, o para usar el lenguaje más que falta respeto para ellos, la puta, uh -huh. pues ella está utilizada como un ejemplo sí. de qué pasa con las mujeres que no prestan atención a las reglas de la sociedad. O sea, que ella es un ejemplo de qué puede pasar a sí. nosotras si nosotros no somos mujeres decentes, mujeres bien, cosas así. Entonces, en este sentido, para todas las mujeres, para toda la gente que no son, pues, hombres cis, heterosexual, creo que hay que importar lo que pasa con los trabajadores eh, sexuales. Eh, especialmente porque muchos como sectores de nuestra sociedad están limitados a este trabajo. O sea, ya hemos comentado que las mujeres trans han estado en gran parte limitados a claro. este tipo de trabajo. Entonces, pues... Eh, a ver, yo no sé si esta nota que mencionaste de los migrantes queer ajá. y trans eh, hablaba tanto del trabajo sexual. Esta era no, una nota de hace No, unos en momentos, realidad pero, era más como una referencia de ya. que has tenido como ajá. este tipo de con, bueno, contenido. Sí, sí, sí, sí, ajá. sí, pero ajá. Pero, ajá, estos tipos de, de, de cuentos son muy importantes porque creo que es muy fácil pensar que estos asuntos nos afect, afectan todos los migrantes de la misma manera, pero no, como hay gente que aún entre sus sus compañeros son discriminados contra ellas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, gracias por leer esta parte de mi trabajo, sí. Ay, hay demasiado no. que leer, <risas> tiempo es lo que me falta. <risas> He estado ocupado estos 12 años. <risas> Ay, pero qué, qué padre trabajo estás haciendo. Hablas de cultura, sexo, drogas, música. Tengo mucha suerte porque yo crecí en una familia muy progresista. Mis papás son pues yo creo que en su momento se puede decir que eran hippies, pero también son activistas en el momento sindical, en la lucha de las clases económicas ahí en, en, en, en los Estados Unidos, y nunca me han, o sea, yo creo que mi, mi cuento de aprender lo, de las drogas, sí. hablando específicamente de las drogas, creo que es muy diferente al cuento de mucha gente, porque yo recuerdo muy bien que yo cuando tenía nueve años, Tuvimos como este día de educación antidroga en la escuela, sí. y regresé a casa y dije, mamá, hay gente horrible que hacen cosas horribles que se llaman drogas y son malos y todo. Y me dijo, oh, Kat, o oh, Kate, uh -huh. Caitlin, me dice, eh, tu mamá ha hecho drogas. Y yo así como, así de oh, no, digo, oh, no. Sí, como me, me, me sacó de este como nube que te pone la, la no, ajá, ajá pero este también me sacó de este como nube, nube de ignorancia que claro. puedo creer mucho de sí. la educación tradicional sobre estas cosas. Entonces, sí. pues yo no, nunca he tenido este mismo paranoia, de las drogas, o sea, nunca he tenido que estar, tener miedo de que mi familia me rechaza, entonces tengo que decir, aparte de que estoy interesada en estos temas, tengo el privilegio de escribir de ellos. Porque hay mucha gente en este mundo de que aunque les gusta el sexo, aunque les gustan más drogas, no no no pueden hablar abiertamente sí. por muchos factores, que pueden perder su trabajo, que pueden perder su familia y cosas uh -huh. así. Entonces, pues, yo creo que en, en cierta forma eh, es mi responsabilidad. Claro. O sea, puedo. Entonces, sí, más que tuviste la oportunidad de crecer con... Otro panorama sin, lleno de estigmas, como nos pasa a muchísimas más personas. Y pues digamos que tú fuiste un ser y tu, tu familia fueron seres despiertos, ¿no? Que ya estaban un poquito más, pues con los ojos más abiertos en la realidad, ¿no? En y, ciertos temas, tal vez. Sí. Sí, sí, sí, digo, en este caso específicamente sí. hablando de las, de las drogas. Claro. Eh, para ti personalmente, Kat, ¿qué significa un despertar cósmico? <risa> es <la mejor> <risa> uh, pues un despertar cósmico. Eh, pues, no sé. Para mí, una de las cosas que me ha ayudado, porque, o sea, como bien dices, mi familia era más progresista en los drogas y así. Pero creo que creciendo en los Estados Unidos eh, es inevitable llevar un cierta ignorancia sobre el resto del mundo. Entonces mm -hmm. no voy a decir que mi familia es más woke que una familia promediaca mm -hmm. en México que tal vez sabe más de cómo funciona el mundo de Plan. una familia, aunque es progresista educada sí, de los todos Estados Unidos. Realidades. Exactamente. Mm -hmm. Pero lo que me ha enseñado mucho y lo que me ha ayudado a, a trabajar en contra de este privilegio ciego que llevo, llevo como gringa ha sido viajar, eh, ha sido aprender el español, que es un proceso en que he estado metido ahora 26 años, <ríe> y sigo. <ríe> eh, estas cosas, eh, sacarte de tu ambiente natal, no solamente te enseña sobre cómo es que vive el resto del mundo, te enseña de tu ambiente natal uh -huh. también. O sea, vivir en México me ha enseñado mucho de los Estados Unidos. Eh, entonces, entonces, yo no sé si es un despertar cósmica, o sea, yo creo que también tomar el ESDM <risa> también tal vez es un despertar es cósmico. bastante fuerte despertar. Exacto, pero yo soy. Mi título está en la sociología, entonces yo. yo eh, tiendo a, a, a pensar en estos tipos de cosas a nivel sociológico y, y esto sí, como, sí, como sacarte de, de dónde soy uh -huh. para que yo pueda ver mejor eh, qué partes de mí son de mí y qué partes de mí eh, eh, existen porque crecí en, en, en un país increíblemente específico. Este me ha ayudado a, a despertar. Me encanta, Kat. De verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muy interesante, muy relevante todo el trabajo que haces. Para quienes quieran continuar sabiendo de ti, leer tus artículos, seguirte, escucharte en Radio Nopal en Crónica, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, yo creo que el, el, la arroba más fácil comunicar en video <risas> es eh, la de Crónica en Instagram. Entonces es Crónica CDMX. De ahí puedes encontrar mis, eh, mi portafolio, mi perfil personal, eh, etcétera, eh, mis escritos en inglés también, eh, pero ahí es lo más fácil de entrar y puedes encontrar el archivo de todos nuestros episodios previos de crónica en rarinonopal.com. Me encanta. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en Despertar Cósmico. Y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias a todos.